Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo video del Rincón del Ford. Mi nombre es Andrés. Hoy les voy a mostrar qué es lo que le estuve comprando a mi motor 187. Decidí cambiar eh, lo que es toda la. Todo lo que es la junta. ¿sí? Esto es un juego de juntas de motor, marca y como pueden ver. Me salió aproximadamente 3.700 pesos. Este, bueno, compré este. Este es el para el. Para el motor 187 tiene como una baquelita, una soguita en el retén del cigüeñal Y conseguí este, este reemplazo ¿sí? Acá tenemos el juego de juntas, es junta de tapa de cilindro eh, Trae junta obviamente de escape, admisión y junta de cárter Todas las juntas que ustedes imaginan que tiene el, el Falcon están acá Este es mi, mi taller al aire libre Ahí está el motor y para allá vamos bueno, así que ahora tengo que sacar el cigüeñal para poder cambiar el retén. Creo que también tengo que sacar la distribución. Bueno, finalmente lo pude dar vuelta para poder trabajar mil veces más cómodo. Ahora sí, vamos a sacar la distribución. La ventaja que tengo de poder grabar todo es que, bueno, queda todo registrado para después ver si hay algo que me olvidé cómo ponerlo, eh, directamente de mirar el video. Y de paso también les queda a ustedes, si algún día están desarmando, un 187. Vamos con la de impacto de un Como siempre digo con los tachitos, ya sea un envase de yogur o lo que sea, separamos todos los tornillos. Ustedes vieron la fuerza que tiene esta máquina, impresionante. ¿Querés escuchar cómo respira este 187? Te voy a escuchar. Acá son muy amables dejarte las marcas de la distribución, ¿ves? Este huequito de acá, de la, del engranaje de la leva con este de acá, a ver si se alcanza a ver la, la engranaje, el engranaje del cigüeñal. ahí están los dos huequitos así que ahora los marco con liqui para que sea más fácil estamos listos Supuestamente, cada, cada bulón ahí está, le tener por lo menos 6 kilos. Lo que voy a hacer es marcar de izquierda a derecha, aunque tiene los números, sí, acá tiene los números. Es cierto que tiene los números. Este es el 1, 2, 3, 4. No hace falta ni marcarlo. Vamos a ver cuántos kilos tienen. Y bueno, de paso me queda grabado que esto es de desde la distribución hasta atrás en la distribución va el 1 y vamos para atrás acá sacamos las bancadas me parece que está bastante bien No Se sé copian ustedes, pero para mí está bastante bien. Este es el famoso retén del motor 187. Fíjense que es como una soga. Bueno, ¿Qué soga? ¿Qué estoy hablando? Es como, no sé, medio raro el material. No es tan común como el de los otros retenes. Así que bueno, compré lo que es la, lo que reemplaza esto. Ahí se los voy a mostrar. Todo este lío para poder cambiar este retén. Pero bueno, ya que estaba acá abajo el motor y que aprovecho. Acá está, ven. Este es el, el cigüeñal que reemplaza a este que, que es como tipo de... de tela. No, no este. Ah, de razón. Este es el retén, perdón. Ahí me. Dije este es el cigüeñal que reemplaza, este es el retén que reemplaza a este que es como tipo de tela así medio, medio viejo. Bueno, es la primera vez en mi vida que toco un motor abajo y bueno siempre con el miedo, con el respeto de no romper nada como siempre hago. Y qué es lo que hice ahora? Aflojé todas los las tuercas de las bielas. Sí, me parece que aproximadamente, aproximadamente deben llegar 4 kilos para poder cambiar el retén. Fíjense que este es el retén del, de la bancada del cigüeñal, así que ahora lo voy a levantar un poquito, y vamos a ver si, si sale. Obviamente con una, con una mano en el celular no va a ser para nada fácil, así que ahí lo voy a grabar. Miren lo que son esos colores. Me parece que, que han dado sin aceite este motor alguna vez. Pero ah, tiene colores muy feos, che. colores de, de que ha levantado temperatura alguna vez. Aprendí aprendí algo muy importante, pero muy importante que seguramente muchos de ustedes ya saben. Pero cuando se arma una distribución, cuando se mueve cualquier cosa donde se ha sacado la cadena o la correa, hay que sí o sí girar con la mano. El cigüeñal. No me giraba el cigüeñal, no me giraba, no me giraba, no me giraba. Vino mi papá, y como siempre, la experiencia gana. Yo había hecho todo lo posible para que quedara todo ordenado pero bueno, lo armé con mi hermano, hubo una confusión ahí la verdad que no sé bien qué pasó, y había puesto el 3 en el 4 y el 4 en el 3 por eso no giraba el cigüeñal. y, les tiro un dato que seguramente que también ya lo saben pero tiene los números acá ahí está el número 2, ¿ves? 2, 3, 4, tiene los números en todas las tiene los números en toda la la bancada de las vieras o la biela, no sé cómo se, cómo se llaman estas así que bueno, vamos a ver si ahora si sí gira, definitivamente pero menos mal que nos dimos cuenta bueno amigos, menos mal menos mal que volvió a girar que nos dimos cuenta de que estaban intercambiadas las, las bancadas de biela ahí, así que bueno estos de las bancadas del cigüeñal les di 6 kilos ¿sí? y estos de la Creo que se llaman bancadas de biela. Le di 3 kilos y medio. Obviamente, les puse aceite a todos. Antes de antes ponerlo, ponerle puse aceite. Así que voy a repasarlo. Mira, viejo. Container. Miren cómo quedó. Está como para hacer un arroz con huevo y comerlo acá adentro. Uno. Este lo limpio, mira. Buena, famoso. Bueno, loco, vamos a terminar con este conflicto. Vamos a el trípode. Vamos a instalar el cartel, viejo. Está ya, gira bien. ¿Me mandaremos sellador? Bueno, ahí quedamos con el cárter adentro, me olvidé de, lo, de, las, de los bulones que lleva, Así que le, vamos, le estamos poniendo unos provisorios y ya la próxima vez que vengan le ponemos los, los que van, pero bueno para poder dar la vuelta tranquilo y ahora lo quiero, lo quiero limpiar bien y dejarlo bien, bien presentable, le voy a cambiar toda la cara a este motor. Say that's how it should be. Not a bug but a feature. Become what they teach you, and you rise with no love for the creatures underneath you. What's deeper? You feed it to your kids like Sibelac. Pure fiction like cinemax. We just send it back and get the facts. The lies are supersized. When it comes to who lives, who dies, and who decides? Take a good look under the hood. The road is fueled by the blood of fools till it's understood. The man behind the curtain spitting out diversion. Turning every person to an enemy in search.